Ay, yo no lo puedo creer, es decir, señorita, buenas tardes. Señorita, buenas tardes. ¿tien? Espérate, ya te llamo, sí, chao. Pero sí, necesito hacer un envío para la ciudad de Villavicencio. Para eso usted me puede colaborar. Es que es urgente. Villavicencio no hay, no se puede. Vea, colaboreme. No hay no. carros, no hay mensajeros, no hay nada. Comuníqueme con la coordinadora del servicio, por favor. Por favor. Eh, hay alguien aquí que lo necesita para un envío licencia. Siga, escogerla. Gracias. Buenas Caballero, buenas tardes. Esta está buena. buenas tardes. Qué pena. ¿Me puede comunicar con la, con la señorita de Envius, con la coordinadora de envíos? Siga por allá, por allá, la encuentre. Gracias. Buenas tardes. ¿Es la coordinadora de envíos? Sí, Vea, es que necesito enviar permiso Necesito enviar este, esta cajita para la ciudad de sé Si usted me puede colaborar Para hoy es imposible Me dura dos días más o menos ¿Qué precio tienen en vivo normalmente? 150 pesos ¿Y si yo doy un excedente cuánto sería más para que lleguen el día de hoy? Es imposible, es que esta cajita es muy pequeñita señor Y no se justifica más de un cargo por ese servicio Colaborenme, mire, ¿cuánto vale? Yo les, les cancelo para que puedan llegar 150 pero dura tres días pues No, no, no, para que lleguen el día de hoy, colaborenme tiene trescientos mil pesos. La verdad es por la necesidad, mire, soy. Que es Que llegue es este envidio súper urgente. Colaboren, mire, yo no lo doy los trescientos mil. Aquí están todos los datos, la plata y. Frente, la caja, yo mira con quién okay. Gracias, mi amor. Buenas tardes. ¿Andrea? ¿Quién me gusta? No a Señora. Ya llevar esto a Villavicencio urgente? Uy, pero para Villavicencio no hay carro ahora No, mi problema, le dije que llegue hoy Y esta vaina ojalá no sea delicada Buenas, por favor doña Natalia Sí Es que le llegó esta cajita de voluntad ¡Esa caja está muertanada! Pero así me la entregaron mi señora. No voy a llamar inmediatamente a mi proveedor, es el colmo. Regáleme una firma. No, yo no debería ni firmar esto. Pero ¿por qué le estoy entregando la cama? No. Gracias. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Qué me va ayudar? Es que necesito hacer un envío para la silencio. Permítame, Pero, señorita, por favor. Gracias. No hay disponibilidad, pero ya voy a consultar a ver si alguien le puede ayudar. Gracias, sí. buenas tardes. En mi sistema no hay disponibilidad para aviones a ¿Usted le puede colaborar a una persona que necesita hacer un urgente? Sí. sí, Bueno, sí, señora, que se Si me hace un favor, uh -huh. sigue por este pasillo. A van izquierda encuentra la combinadora. El Gracias, que puede Gracias, Gracias, buenas tardes. Gracias. ¿Puedo hablar? Gracias, señor. gracias estoy Gracias, señor. Esto es mi movimiento para la ciudadanía. Es hecho. Sí, sí. Gracias. Gracias. Bueno, tengo, tengo los disponibles, espero que con el mensaje nos pueda ayudar. Sí, sí. De sí, sí. sí. sí, sí. sí. sí. medicamentos, va sí. y aquí tengo los, los datos para que vaya. Entonces, cuéntame el peso, señor. Gracias, señora. Madre. Gracias, señora. Muchas gracias. Ok, gracias. Buenas tardes. Está muy bien, hasta luego. Gracias. Oscar. Señora, quiero que me hagas el favor y me colabores con este envío urgente de licencia. Claro que sí. Buenos, Buenos días. días. ¿Cómo está la señora Natalia? por favor? Hola, pues yo hubiese envío de Bogotá. Ay, qué bien, yo lo esperaba mañana, súper. Excelente servicio Mucho gusto, Bueno, muchísimas pues gracias bien. Hasta luego Hasta luego, muy